Hola bueno, chicas, ¿todo preparado para la merienda? Está todo preparado. ¿Ha llamado, no? Sí. Hola, ¿Pasa, pasa? Hola. ¿Ya estamos todos? ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Que claro. Venga, ¿qué te estamos esperando? Hola, bueno, es que no sabes si venir, pero. Vale, pasa. Hola, ¿no? esa se pilla. No, no, gracias. No te preocupes, aquí nos dividimos sin azúcar.